¿Qué tal mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Vamos a disponernos a iniciar esta jornada estenuados y cansados. Concluyendo esta semana nos ponemos en la presencia de Dios. Lo invito para que cada uno en un momentico piense, ¿qué voy a dar de ¿Por qué le voy a gracias a Dios? ¿Cuál es el motivo para agradecer a Dios? También sea el momento para encomendar nuestras necesidades, nuestras intenciones. Poner en las manos de Dios este día que ahora comienza. Amén. El Evangelio de hoy, San Mateo, capítulo 9, versículos 35 y siguientes. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es abundante, los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos, curar enfermedades y toda dolencia. A estos doce los envió dándoles estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de Dios. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Señor siente compasión. Se conmueve al ver... Una multitud de hombres que necesitan que se les hable de Dios. Pero a, al ver esta realidad, el Señor quiere involucrarnos y llama a sus discípulos. Y, a, y hoy nos llama a nosotros, a usted y a mí, para que seamos su voz, para que seamos sus manos, para que seamos sus pies, para que seamos portadores de la gracia y de la bendición. Dice Dios en el Antiguo Testamento, a través de ti llegará la bendición a todas las naciones, pues a través de nosotros. El Señor llega a muchos, en casas, en hospitales, en calles, en trabajo, en la parroquia misma. El Señor quiere que usted y yo seamos sus portadores, que lo llevemos a tantos hombres y mujeres que necesitan. Como la Virgen María, después de recibir el anuncio, se puso en camino hacia las montañas a ir a visitar a su prima, así también nosotros salgamos de nosotros y vayamos. A una multitud que está esperando que le llevemos la buena noticia. Que la Virgen María interceda por nosotros. Y ella lleve a la presencia de Dios nuestras intenciones y nuestros buenos propósitos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Feliz día queridos hermanos. Un abrazo para todos.